¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos, estamos en vivo, vía Facebook y también estamos en el Zoom presentando nuestra conferencia de este, de este día sábado, como todos los sábados, después de las 10, comenzamos siempre con un tema de reflexión para cada uno de nosotros. Quizás muchos han estado esperando, otros no, no sabían, pero si estás allí en línea y puedes este, conectarte a través del Facebook, podemos verte y dejar tus comentarios mientras nosotros hacemos la presentación. Eh, una de las cosas que siempre me llama la atención es eh, cómo terminará la historia de la vida humana a través del tiempo. Venimos mirando cosas increíbles, sucesos, que muchos de ellos nos tienen en ascuas y muchas personas hasta pierden la fe porque no tienen conocimiento de lo que, a donde el mundo va, o en lo que el mundo va a terminar. Pero aquellos que leemos la palabra de Dios y seguimos los escritos eh, proféticos, eh, nos enteramos y nos damos cuenta de que muchas de las cosas que están sucediendo en el presente, ya lo sabíamos en el pasado porque la Escritura lo había mencionado. Una de las cosas que sí sucede todos los días en este proceso ...de esta vorágine de cosas que suceden a nuestro alrededor... ...es que estamos viviendo una gran controversia entre la verdad y el error. Y tal vez una de las preguntas que nos hacemos es ¿quién triunfará? La mayoría de nosotros tenemos ya un paradigma que manejamos que la verdad siempre triunfa. Sin embargo, algunos dudan de esto porque creen que la vida humana está regida solamente por... ...las actitudes o decisiones de los seres humanos y que no formamos parte de ningún plan grande, eh, mucho más eh, universal como el que normalmente deberíamos entender o creer. Yo tengo esta mañana aquí un libro que para que ustedes lo puedan conseguir solamente tienen que dejarme eh, una nota abajo del mensaje, ya sea en Boris Darmon canal o en mi Facebook debajo de esta presentación, Ustedes pueden conseguir este libro para ustedes, La Gran Controversia. Yo se los voy a enviar a ustedes totalmente gratuito. Si alguien me hace el pedido, se lo voy a enviar. Tengo 100 libros para distribuir a cada uno de ustedes. Los que así lo desean, pueden pedirlo allí en el Facebook. Simplemente escríbame y déme su número de celular o su WhatsApp para comunicarme con usted. Y poder tomar la dirección y poder enviarle este hermoso libro para que usted lo pueda también leer. La gran controversia escrito por Elena G. De White. Tal vez muchos de ustedes ya lo han leído, pero los que no lo han leído pueden, por supuesto, pedirlo y para poder comprender un poco qué es lo que está pasando en este mundo y cuál es el propósito de Dios para la humanidad y también para los eh, que conocemos o no conocemos acerca de Dios, para el universo, quería decir. Aquí hay un párrafo muy interesante en el capítulo 31, en la página 328, cuando habla acerca de la victoria eh, en Cristo. Habla, dice, si Satanás pudiera, borraría a todos los cristianos de la faz de la tierra. Si pudiera, nos borraría a todos también. Con tantos ángeles caídos listos a cumplir sus mandatos y con una inteligencia más avanzada que la nuestra, no podemos competir con su poder y su astucia. Pero... En Cristo tenemos el poder necesario. Nuestro peligro está en no reconocer la fuerza y el número de las huestes de Satanás y así pensar que estamos seguros. Y en no correr hacia Cristo cada momento para recibir la ayuda necesaria. En este capítulo, Leonard White habla acerca de cómo Dios protege a sus hijos a través del tiempo, de las circunstancias y, por supuesto, nos da la seguridad del de triunfo final de los hijos de Dios ante las acechanzas del enemigo. El sábado pasado terminamos con algunos textos del libro eh, de Salmo, en el capítulo 91. Allí encontramos un, uno de los eh, párrafos o capítulos más hermosos de la Biblia, es el capítulo 91, cuando dice morando bajo la sombra del omnipotente muchos de nosotros en la vorágine de la vida eh, en las situaciones difíciles este nos vamos dando cuenta que finalmente hay una gran una gran eh, oportunidad para conocer mucho más de nosotros y de nuestro proyecto de vida junto a las a las promesas de Dios que simplemente vivir una vida en desconocimiento total y de miedo, de desesperación, de frustración, porque quizás vemos las cosas eh, a nuestro alrededor y no nos damos cuenta que aquellas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor tienen que ver con un plan mucho mayor que el simple hecho de nosotros mismos como personas. Dios, en su misericordia, cuando creó al ser humano, hizo un plan para que el hombre fuera feliz. Las promesas de Dios era que él estaría permanentemente con el hombre si el hombre eligiera, porque le dio libre albedrío, para poder determinar que él siempre sería su Dios. Pero a través del tiempo, el hombre tomó un camino equivocado. Lo hemos mencionado en otras conferencias. Quiso ser como Dios. Ante la tentación de Satanás de que comieran del fruto y desobedecieran las órdenes del Dios eterno, entonces él eh, tomó el camino equivocado, el, el camino del error. Y ese camino del error trajo consigo una gran controversia, una gran pelea entre Dios quien creó al hombre y Satanás quien eh, fue elegido por el hombre para poder ser él su señor. Entonces en esta gran controversia Dios se manifiesta al hombre con su voluntad, con su proyecto de restauración. Y Satanás se presenta con su proyecto de vive la vida, haz lo que quieras, total... Igual vas a morir, y al morir no vas a tener nada más que simplemente la muerte. Entonces, a raíz de eso, Dios plantea al hombre un proyecto mejor. Él promete, luego del pecado de Adán y de Eva, que habría una controversia entre el Hijo de Dios y la serpiente, que es identificada aquí en la Biblia como Satanás. Capítulo 3 del libro de Génesis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 en esta serpiente del Edén, cuando Dios le quita los privilegios de ser el querubín en el cielo y lo echa del cielo y con él una tercera parte de los ángeles quienes le creyeron, finalmente fueron destituidos y vinieron a vivir en esta tierra donde encontraron el estrado de sus pies, dice una escritora, con el fin de, tentando al hombre, tener el dominio sobre la tierra y también sobre la humanidad. Sin embargo, Dios le pone una traba, es decir, le pone una situación que él no podría superar. Está en el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Definitivamente la profecía estaba demostrando que el golpe de Satanás contra la voluntad de Dios no sería un golpe certero de muerte, sino simplemente un golpe en el calcañar, en el talón. Ninguna persona se muere por un golpe en el talón. Pero sí una serpiente puede morir si golpeas en la cabeza. Puedes dejar todo el cuerpo libre, pero solamente con un golpe en la cabeza la serpiente puede morir. Esta profecía se cumplió Aquel día cuando el Hijo de Dios, aparentemente dominado por el enemigo y por el dueño de la muerte, sube a la cruz y muere en favor de la humanidad, Satanás creía haber conseguido la victoria. Pero él se olvidó de la promesa de Dios a Adán en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, donde Dios le dice fehacientemente que la serpiente sería golpeada en la cabeza. Y moriría irremediablemente. Y es así como Jesucristo en la cruz del Calvario conquista o reconquista al hombre para que éste pueda ser nuevamente accesitario de la vida eterna, de un hogar eterno del cual él había salido por su desobediencia gracias a la conquista o al sacrificio con sangre del Hijo de Dios. Luego de tres días... La historia dice que Pedro, la madre de Jesús, y María Magdalena fueron al sepulcro para embalsamar como de costumbre el cuerpo de Cristo. ¿Y qué encontraron? Que la piedra estaba removida, la piedra que cerraba el sepulcro. Entraron y vieron el sudario o las sábanas en el cual había sido envuelto, totalmente liberadas. Jesucristo, su cuerpo, no estaba allí. Y Jesucristo se encontró con María después y le dice que él ahora es glorificado porque ella le quiso, le, quiero, le quiso tocar y no pudo. Entonces le dice, estoy glorificado ahora, no puedes tocarme. Es así como la historia de este gran conflicto que finalmente no terminó completamente en la cruz porque todavía no somos redimidos o no fuimos redimidos, pero definitivamente terminó, escatológicamente terminó en la cruz, porque Satanás es un enemigo vencido. La única cosa que Satanás puede hacer con nosotros es tratar de destruirnos si es que nosotros elegimos, lo elegimos a él. Si elegimos desobedecer las órdenes de Dios y obedecer a Satanás, él habrá ganado la victoria sobre cada uno de nosotros, pero no sobre el universo no sobre la tierra porque Dios a través de la sangre de su, de su hijo Jesucristo, reconquistó la tierra y la hizo suya nuevamente, a pesar de que después que dio la administración de la tierra a nuestro padre Adán, el cual en desobediencia entregó el dominio de la tierra en manos de Satanás el rebelde ángel del cielo, Jesucristo reconquistó la tierra para él y con él a todos aquellos que creen en su sacrificio, que creen en su obra redentora con su sangre para liberar al hombre para siempre del pecado y constituirlo nuevamente en su condición original de ser un hijo de Dios en inmortalidad. Este conflicto no ha terminado, y no porque Cristo no haya hecho suficiente en su sacrificio la salvación del hombre, sino porque el hombre todavía tiene que entender que ese sacrificio debe ser un acto electivo y no necesariamente de balde o beneficioso sin la capacidad de entendimiento y elección del hombre mismo. Muchos de nosotros hemos escuchado en algunas circunstancias, seguramente en una conversación, algún eh, predicador decir que Dios es tan bueno, que va a salvar a todos. Y este concepto de salvación universal desliga completamente a la responsabilidad humana de poder elegir si estar con Dios o estar con el enemigo de Dios. Y eso es uno de los temas que muchas personas no han querido eh, tomar porque simplemente tiene que ver con un, un acto decisivo de elección libre e individual, el cual el hombre debe, debe tomar como, como opción, pero no como una opción en, el, en la ignorancia. Porque el pueblo de Dios muchas veces ha perdido la oportunidad de conocer la verdad gracias a que no ha querido leer la palabra, no ha querido entender el plan de Dios. Y su ignorancia lo ha llevado a vivir en circunstancias que finalmente estaban en rebeldía contra Dios y su voluntad. Por eso Dios quiere que nosotros, conociendo, ejerzamos nuestra fe, y ejerciendo nuestra fe, tomemos la elección de ser propicios a la oportunidad de ser salvados por la sangre de Jesucristo. Este acto de sacrificio de entrega era el único o la única manera de hacer que Dios reconquistara la tierra y al hombre a quien amaba entrañablemente, a quien amó para por siempre, y por eso lo creo. No era lícito que un padre que dice amar a su hijo lo abandonara. Y para poder desarrollar un concepto de reconquista, que sea absoluta, plena, pura, total, se pedía que el sacrificio no fuera de un ser humano como nosotros, sino del verdadero Hijo de Dios. Cuando Satanás se presentó en, la, en el valle de la tentación a Jesucristo, lo que intentaba él era hacer que el Hijo de Dios ahora, en condición humana, se sometiera, ya que en condición divina, él intentó ser como Dios y no se le permitió, porque no era un privilegio para él, él es un ser creado. Ahora, viendo a Jesucristo humanamente constituido, intentó tentarlo con las peores tres más grandes tentaciones. Su conflicto había llegado, según él, al momento de la victoria. Y por eso tentó a Jesús con tres tentaciones, las más duras, las más difíciles para Jesús. En la primera de ellas, cuando le dice, convierte las piedras en pan, no había otra cosa más difícil para un ser humano como Cristo. Teniendo la potestad y la posibilidad de transformar las piedras en pan, y habiendo pasado 40 días sin comer, no obedecer, era lógico, era posible. ¿Qué harías tú cuando tienes hambre? Y alguien te recuerda que tienes la posibilidad de convertir una piedra en pan, lo haces. Total, no era un pecado hacerlo, Estaba satisfaciendo una necesidad. Pero había un problema en esa tentación era que estaba induciendo a Jesús a usar su poder divino para beneficiarse a sí mismo. Y él no había venido como ser divino, había venido como un ser humano. Para demostrar al hombre que era posible cumplir su ley, la ley que él mismo le había dado al hombre para ser feliz. Pero había algo muy interesante en las palabras de Satanás cuando inicia la conversación con Jesús, que despertó en Jesús en su debilidad física, mental, emocional, aún sostenido por el Espíritu de Dios, porque él fue quien lo llevó al desierto para, la, para pasar esos momentos de ayuno y oración. Que alguien dudara, que alguien que fuera, que tuviera forma de ángel, dudara de él como el hijo de Dios. La manera como Satanás se presentó a Jesús le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto despertó la curiosidad de Cristo y la intuición para poder descubrir que aquella persona o aquel ser que le hablaba no era un ser, un ángel, que venía de su reino, que era un ángel que venía de los rebeldes que habían sido echados de su reino, porque nadie en su reino dudaba que él era el Hijo de Dios. Todos los ángeles sabían el plan de Dios de enviar a su Hijo a la tierra para nacer como hombre, para poder salvar a la humanidad. Ninguno tenía duda de que él era el Hijo de Dios. Y cuando Satanás se presenta, si eres Hijo de Dios, condicionando aquella apariencia ahora de hombre, Dios hecho hombre, poniendo en tela de juicio su condición, sabiendo que Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, nacido de una virgen engendrado por el Espíritu Santo. Que alguien le preguntara eso, despertó la perspicacia del Jesús hombre para decirle, no vas a tentar al Señor tu Dios. Pero Satanás refuerza su, su poder, y a Jesucristo, hombre, quiere tentarle ahora con la misma palabra que utilizó el Hijo de Dios para defenderse. Sí, mira, la Biblia dice que si tú te echas del pináculo del templo, a donde él lo había llevado, aquí abajo, la Biblia dice que tus pies no tropezarán en piedra. Él enviará a sus ángeles. No tienes que hacerlo tú. Ahora no tentaba su condición humana, su condición divina, perdón, sino que tentaba su presunción de que Dios iba a actuar en un acto tan burdo como el hecho de tirarse del piláculo del templo y hacer que Dios envíe a sus ángeles para que lo protejan. Y Utilizó la Biblia para decirle eso, para tentarlo como humano que era. Y Jesús le dijo, escrito está también que no vas a tentar ni hacer caer a tu Dios, a tu Creador. Entonces Satanás no solamente refuerza la próxima tentación, sino que le hace ver todo el proceso del sufrimiento que Jesús iba a tener, y aún, la condición de la muerte. La escritora Elena G. de White dice que la mayor lucha de Jesucristo en el Getsemaní fue tener que pasar por la muerte, porque el rey de la muerte, el quien domina la muerte, es su enemigo, Satanás. Dice que para Jesús, lo difícil de la muerte no era morir en sí, sino estar bajo el dominio de aquel rebelde que había sido echado del cielo gracias a su rebeldía, a querer ser como Dios. Entonces, Satanás en la tercera tentación, lo que hace es decirle, mira, todo esto que vas a pasar, no necesitas hacerlo para que la tierra sea tuya nuevamente. Tú no necesitas hacer ese sacrificio. Mira, estos ni siquiera te, te, te escuchan, ni siquiera te siguen. Les has hablado muchas veces del reino de Dios, ni te creen. Es más, en tu familia tienes gente que te ataca. Satanás le hizo ver toda su vida a Jesús y lo llevó hasta el momento de la cruz. Le dijo, mira, vas a estar bajo mi dominio. ¿Por qué tienes que hacer eso? Tú eres Dios solo te voy a dar una invitación. Y con esa invitación, tú estás libre, no tienes que morir, la tierra es tuya y los hombres también. Y supongo que Jesús le dice que quieres que Y Satanás le dice, solo póstrate y adórame. Dice la Escritura que Lucifer fue lanzado de la tierra porque quiso ser como Dios. Se enorgulleció tu corazón. Sobre las piedras hermosas te paseabas, dice la Escritura. Eras la perfección de la creación, pero se llenó tu corazón de orgullo, de egoísmo y te perdiste dice la Escritura, cuando describe a Satanás. Él quería ser como Jesús, o más que Jesús. Él quería ser como Dios. Y en su corazón ingresó todo aquello de maldad. La Biblia lo llama la, la, el misterio de la impiedad, el pecado. Entró en su corazón y se convirtió en enemigo de Dios y creó una gran controversia en el cielo. Y muchos ángeles le siguieron. Muchos ángeles le creyeron. Y como él fue echado del cielo, buscó un lugar donde encontrar una morada para vivir él y sus ángeles. Algunos escritores dicen que también muchos otros mundos donde también hay seres creados por Dios, porque el Job dice que sí hay seres creados en otros mundos, también pasaron por el proceso de la tentación de Satanás. Y los únicos que siguieron y cayeron en sus estratage estratagemas y sus eh, métodos mentirosos fuimos nosotros. Nuestro padre Adán y Eva entregaron el dominio de la tierra y de la vida de sus habitantes en manos de Satanás. Cuando Satanás impulsa a Cristo como humano, o lo tienta a obedecer sus órdenes para que lo adore, entonces Jesucristo le hace recordar que escrito está que no vas a vencer al Señor tu Dios. Y no solo eso, tú adorarás toda tu existencia hasta que yo decida. Eso le dijo Jesús en otras palabras, hasta que yo decida. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y solo harás lo que se te permite. Dios es el Dios del universo. Dios es el que conquistó la tierra para Él. Y esta gran controversia entre el hombre, o del hombre, entre Dios y Satanás, porque nosotros somos el motivo de esa controversia, terminará en victoria. Porque Cristo tuvo la victoria, obtuvo la victoria en la cruz. Y el haber obtenido la victoria en la cruz le hace merecedor de poder llevar a todos aquellos que quieran, que elijan voluntariamente aceptar ese sacrificio como su victoria porque Él murió por nosotros para que nosotros no muramos eternamente. Morimos como causa de nuestro pecado, pero el pecado fue pagado en la cruz de tal modo que nos da acceso para poder resucitar bajo la promesa, la fe en Jesucristo y en su sacrificio para vivir con Él eternamente. Capítulo 20 y 21 del libro de Apocalipsis. El concepto de esta controversia el, el final de ese concepto, de esta controversia, ya está determinada. ¿Para quién? ¿Para todos? No. ¿Para quiénes? El capítulo 21 dice que el que venciere, el que eligiere, el que no dejare que Satanás tome control de su vida, heredará todas las promesas de Dios. Ah, quiere decir que tiene que ver con mi elección. Que en esta controversia yo no recibo todo sin que yo tenga conciencia de lo que yo voy a recibir. La oportunidad está dada. Esto es como un barco que está a la deriva y que está a punto de hundirse, pero al lado de aquellos que ya están náufragos en el mar, aparece un bote salvavidas o una lancha salvavidas, o un flotador salvavidas. Está cerca de él. Tiene la posibilidad de poder tomarse de esa salvavidas. La oportunidad está cerca de ti. En la ola donde tú estás, allí está el salvavidas. Solamente depende de ti tomarlo o no tomarlo. La provisión está hecha. Tú no tienes que perderte, no tienes que morir eternamente. Tú puedes tomar la decisión de asir de los brazos del salvavida llamado Jesucristo y vencer para siempre el pecado a Satanás y darle razón por la fe que Jesucristo en la cruz no murió en vano, sino murió para darnos vida y vida eterna. Yo quiero que esta mañana, tú en esta meditación de media hora, que vamos a hacerlo siempre, en media hora, tú puedas reanalizar un poco en qué situación, en qué parte o de qué lado estás en esta gran controversia. Tú eres el objeto de la controversia de Dios contra Satanás y de Satanás contra Dios. Satanás quiere perderte para siempre. Dios quiere salvarte para siempre. Tú eliges. Yo quiero que Dios te ayude con la obra de su Espíritu a elegir el camino de Dios y su plan perfecto para que tú puedas alcanzar su misericordia y puedas alcanzar salvación. Que este momento de reflexión te ayude a entender que el sacrificio de Cristo fue hecho por ti y por mí. No dejes que ese sacrificio caiga en un saco roto, que no tenga efectos en tu vida. Si lo haces, Dios te dará lo que te ha prometido, la vida eterna. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, agradecido estoy por la oportunidad de escudriñar tu palabra. En ella encontramos maravillosos consejos y nos das también la seguridad de la orientación de tu Espíritu Santo para que podamos asirnos de Cristo, nuestro salvavida eterno. Permite que en esta gran controversia tengamos la luz de tu Espíritu para elegir a Jesús y vencer a Satanás y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Bendice a mis amigos, personas que van a escuchar este mensaje, que puedan ellos creer en tu palabra, creer en tus promesas y vivir esperando muy pronto la manifestación gloriosa de nuestro Salvador eterno, el Señor Jesucristo. En su nombre te pedimos todo. Amén. Este es nuestro programa de todos los sábados. Tu encuentro con Dios, con Boris Darwin. Esperamos contar con ustedes de manera permanente en nuestro programa de los sábados por la mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y siempre esté en tu corazón y en tu mente. Nos vemos el próximo sábado.